Saludos desde Washington, D.C. Soy Roy Perrin, Vicedirector en la Oficina de Asuntos de América Central del Departamento de Estado. Les damos la bienvenida a todos los que nos acompañan aquí hoy, especialmente a nuestros grupos invitados que participan desde Guatemala, Honduras, y aquellos que nos están viendo en vivo desde México, Managua, Paraguay, San José, en Panamá. Antes de comenzar, solo quiero mencionar que pueden hacer preguntas enviándolos en la cajita de charla ubicado al lado del reproductor de video en Twitter, usando etiqueta Unidos contra la Corrupción, que es el título de nuestro programa hoy. Si bien la corrupción no es algo nuevo en nuestro hemisferio, nuestro entendimiento colectivo de sus efectos perjudiciales en el impulso internacional para abordar este asunto están aumentando. Reconocemos que la corrupción amenaza lo que estamos tratando de lograr a nivel mundial. Buena gobernabilidad, un crecimiento económico equitativo, seguridad nacional. La forma en que definamos la corrupción y la importancia que asignemos tendrán un tremendo impacto en el éxito que logremos para erradicarla. El presidente Obama ha dicho que la corrupción no es solo inmoral. Desvía miles de millones de dólares que podrían alimentar a niños, servirían para construir escuelas y mejorar la infraestructura reduce el crecimiento empresarial y agrava la desigualdad, ayuda e incita a los abusos contra los derechos humanos y fomenta el crimen organizado y la inestabilidad. En las Américas específicamente, estamos en un momento crucial. Estamos presenciando procesos judiciales sin precedentes, un valiente cobertura mediática, y protestas ciudadanas pacíficas y legítimas contra la corrupción. Hemos visto también el poder de los periodistas, de líderes empresari empresariales, de funcionarios independientes encargados de aplicar la ley y de ciudadanos para poner fin a la impunidad y promover la igualdad ante la ley sin importar el rango y la afiliación política. Los ciudadanos se están organizando para exigir una mejor gobernabilidad. Están demostrando que incluso en democracias institucionalmente débiles pueden lograr cambios. Y hay buenas noticias en las Américas. México promulgó una ley contra la, la corrupción que aumenta la transparencia en presentación informes y fortalece sanciones contra la corrupción. La Procuraduría General en Guatemala está com combatiendo la impunidad y corrupción a llevar a juicio casos de alto nivel de los sectores público y privado. La misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad de la Organización de Estados Americanos en Honduras, en Masi, es una asociación vital para combatir corrupción en ese país. Sin embargo, a pesar de estas iniciativas, sabemos que la corrupción sigue siendo generalizada e influye en decretas, discretas interacciones cotidianas, así como en las transacciones de alto nivel de todo, no, todos nuestros países. Hoy, para hablar sobre los desafíos que enfrentamos y para hacer una lluvia de ideas sobre la manera en que podemos asociar, asociarnos para combatir la corrupción juntos, tenemos aquí el vicesecretario adjunto principal de la Oficina de Asuntos Internacionales para narcóticos y Aplicación de Ley del Departamento de, Estados Unidos, Departamento de Estado, el embajador Luis Ariaga. En este cargo, es responsable de los programas del Departamento de Estado para combatir las drogas ilícitas y el crimen organizado para apoyar el Estado de Derecho en el hemisferio occidental. Antes de ocupar ese cargo, fungió como embajador de Estados Unidos en Islandia. El embajador Arriaga también ejerció los cargos de vice-encargado de la misión en Panamá consul general en Vancouver y director de personal de la Secretaría Ejecutiva. Permítanme darle la más cordial, cordial bienvenida al embajador y escuchemos su perspectiva sobre la corrupción en América Latina. Embajador. Muchas gracias, Roy, por esa... esa presentación. Agradezco tus palabras. Pero también estoy sumamente agradecido por nuestra audiencia internacional en los países amigos como lo son México, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, Paraguay, Nicaragua. Y nos, me parece bastante importante que ellos tengan el mismo interés que tenemos nosotros en conversar sobre este tema. Ya tú lo has dicho claramente lo importante que es abordar el tema de cómo prevenir y luchar contra la corrupción. Entonces, la idea de este conversatorio es la de tener, conversar un poco más sobre qué es lo que podemos hacer, podemos hacer juntos para llegar a ese tema. Pienso que debemos empezar por la sociedad civil. La sociedad civil es clarísimo que cualquier programa de, de lucha o de prevención contra la corrupción requiere de la sociedad civil. Nosotros como diplomáticos a veces caemos en la trampa de solamente conversar con, con gobiernos. Somos empleados de gobierno, entonces naturalmente es, nuestra tendencia es de hablar con otros, uh, con otros uh, miembros de, los, de otros gobiernos. Pero sabemos claramente que, que esto va más allá que cualquier solución debe haber participación de la, de la sociedad civil. Lo podemos ver desde ese, punto de, desde ese punto de vista. Si vamos a prevenir o si vamos a luchar contra la corrupción, hay dos pasos importantes. Primero, exponerla. Y segundo, responsabilidad a quienes la han cometido. Entonces, pasamos al siguiente punto. El siguiente punto es, ¿quién va a ser el, el agente más indicado para identificar y culpabilizar a los que lo han cometido. Bueno, sabemos muy bien que no van a ser los mismos gobiernos porque ellos son las partes interesadas. Sabemos muy bien que el agente más, eh, eh, más idóneo para identificar y, y, y, y llevarnos a, un, a, a luchar contra la corrupción, son sus víctimas. Y las víctimas son la misma sociedad civil, en términos generales. Pero eso nos indica que es la prensa, las ONGs, y todos los ciudadanos en general. Entonces, es importantísimo que, que ellos participen en esta solución. Ahora, mi oficina tiene programas dedicados a capacitar a instituciones eh, como la policía, jueces, fiscales, para ayudarles a enseñarles cómo luchar contra la corrupción. Pero también tenemos programas a nivel, eh, en, en, en varios países, para apoyar a la sociedad. Eso es algo que es, que es muy importante para nosotros, mantener ese balance que es necesario para abordar el tema. En el tema, digamos, en el ámbito multilateral, existen instituciones dedicadas a la lucha contra la corrupción. Las que creo que tienen un poco de más relevancia al hemisferio occidental lo es las organizaciones de Estados Americanos, lo son las Naciones Unidas. Ambas instituciones tienen, eh, tienen convenios internacionales contra la corrupción. Y desde este punto de vista, una de las herramientas más importantes. De estos, de estos convenios es lo que se le llama un, los mecanismos para verificar que los países miembros están cumpliendo con los compromisos a los que ellos a, a, se han comprometido a, a llevar. Entonces, estos mecanismos de verificación son ejecutados por expertos en tema de la corrupción que van a los países y hacen un análisis de las instituciones, de las leyes y de la forma en que están siendo ejecutadas. Ahora bien, lo que nosotros hacemos como miembros de, este, de estos convenios, porque Estados Unidos es, es miembro y, te, y es parte de, esa de ambas convenciones, es instar a los países a consultar y a, los, y a los especialistas que van a hacer esos análisis a consultar con la sociedad civil. Porque nadie sabe mejor que la sociedad civil, si sí, los gobiernos están cumpliendo con sus leyes, si sí son transparentes. Entonces, esta es una de las partes eh, donde creo que puede haber un impacto importante a, tra a través de temas multilaterales. Recientemente se estableció, ah, recientemente se estableció un, un consorcio global contra la corrupción que fue lanzado en París la semana pasada. Y este consorcio trata de unir, los esfuerzos de los investigadores. Estamos hablando de la sociedad. De, estamos hablando de los periodistas que se dedican a investigar y a unir los esfuerzos de ellos con las ONGs que están dedicadas a, a, a, a, a llevar esto, a tener acciones, a poder, eh, a, a poder pedir una rendición de cuenta de los gobiernos. Entonces, es otra de las iniciativas que, que nosotros tenemos. Eh, a nivel, a nivel bilateral, a nivel de países de la región, eh, a nivel de los países de la región, también tenemos eh, programas importantes. Por ejemplo, hablemos, digamos, de Guatemala. Guatemala es un país donde, nos, donde nosotros estamos apoyando financieramente el trabajo de CICIG. Y así como estamos apoyando programas que están dedicados a fortalecer la capacidad del Ministerio Público. Entonces entendemos que este es, una, este es, un, este es un problema que tiene que ser abordado de varias partes. En Maxi, también en Honduras estamos apoyando el trabajo de Maxi y también apoyamos el trabajo del fiscal, el fiscal, el, el, el fiscal de la República, que es el que lleva los casos a, la, a, a los juzgados. Trabajamos también en otros países. Por ejemplo, en Panamá recientemente fue la sede de la Conferencia Internacional contra la Corrupción a principios de este mes. Este es el evento internacional más importante de la sociedad civil. Es, un, es, un, es una conferencia que trae a, por, a, a, la, a, la, a las ONGs, que trae a los medios de comunicación, que trae a las universidades y a las personas que estudian estos, est, est, estos fenómenos y los trae para tener una, una conversación. También, también es organizada por una, eh, por una ONG muy grande que se llama Transparencia Internacional, que todos ustedes deben conocerla. Entonces, el hecho de que Panamá, eh, que no quiero decir eh, el, el, los famosos papeles de Panamá, que, que verdaderamente no son necesariamente de Panamá, sino que son de una, de una, de una bufete de abogados, el hecho de que Panamá haya organizado esta, esta, esta, y haya sido el, el país anfitrión de esta conferencia es algo sumamente importante. En México, en México también tenemos muchos programas. Tenemos un programa que se trabaja con la Asociación Americana de Abogados y el trabajo de ellos es el de tratar de compartir las perspectivas que ellos tienen sobre cómo el nuevo sistema de justicia penal acusatoria que se está introduciendo en México, de enseñarles a los ciudadanos cuáles son sus derechos dentro de ese sistema e ir concientizando al ciudadano de cómo el sistema puede funcionar a favor, a favor de ellos. También apoyamos en México a grupos de sociedad civil que, que recientemente habían propugnado y lo hicieron eh, muy exitosamente, la creación de un fiscal especial contra la corrupción. Entonces, tenemos una serie de programas en todo el hemisferio y solamente quería darles una idea más o menos de lo que estamos haciendo. Pero sabemos que ustedes no están participando en esto para escucharme a mí. Lo que queremos es establecer un diálogo y escuchar sus preguntas, escuchar sus inquietudes. Y lo que nos interesa muy sinceramente escuchar sus ideas de cómo nosotros y qué es lo que nosotros podemos hacer más. Para, eh, para trabajar en esta, en esta lucha. Muchas gracias, embajador. Uh, antes de ir en vivo con nuestros grupos de participantes, tenemos un pre, una pregunta que bastantes personas nos han enviado. Cuando los países se enfrentan a altos índices de homicidios y pobreza extrema, ¿cómo puede ser realmente una prioridad la lucha contra la corrupción? Embajador, ¿cuál es su opinión sobre eso? Es una muy buena pregunta y nosotros es algo que, no, que, que pensamos en ella constantemente porque tra el trabajo que hacemos es el trabajo también en el tema de seguridad ciudadana. Para poder abordar los temas de violencia y de pobreza, es necesario tener instituciones que funcionen bien. Es necesario tener instituciones que no sean corruptas. Entonces, yo creo que es fundamental. Que a medida que trabajamos para abordar esos temas, trabajemos con instituciones que no tengan corrupción. Muchísimas gracias. Uh, ahora vamos con nuestro grupo de que nos acompaña desde la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de Guatemala para que nos hagan dos preguntas. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí. El licenciado Perín y el embajador Areaga. Eh, y a todos los participantes en línea. Aquí en Guatemala tenemos un grupo distinguido en la lucha contra la corrupción. Tenemos representantes del gobierno de Guatemala como el Ministerio de Gobernación, el Ministerio Público, el Superintendente de Administración Tributaria, el Intendente de Aduanas y una buena representación de la sociedad civil incluyendo organizaciones locales y internacionales, ex del Departamento de Estado y medios de comunicación. Eh, me gustaría presentar al señor primer viceministro de Gobernación, Ricardo Guzmán Loyo, que tiene un, un, una pregunta o un comentario para el, el embajador Ariana? Eso. Ay, no. bueno. Buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes. Venimos en representación del ministro de Gobernación, Francisco Rivas Lara. Eh, pronto se incorpora otro de los viceministros. Eh, la experiencia que vivimos desde el año 2015 en el combate en contra de la corrupción impulsado por el Ministerio Público y y apoyado desde el Ministerio de Gobernación por medio de la Policía Nacional Civil, se pudo detectar las debilidades que en la cartera de gobernación existían en los controles para la transparencia, sobre todo en algunos de los contratos en el área administrativa, que son parte de las investigaciones que se dirigen en esta ocasión. El, agradecemos el fortalecimiento que desde la cooperación, se está asignando a fiscalías como las de anticorrupción el impulso que tuvo la fiscal en su momento para eh, fortalecer estas fiscalías y actualmente el ministro de, de Gobernación está impulsando que los equipos del área de investigación que apoyarán a fiscalías como las de anticorrupción y delitos económicos puedan generar los productos que les sirvan a las fiscalías para presentar a, a los jueces para seguir combatiendo este fenómeno. Este Hemos encontrado, todavía existen muchas de las dependencias del de Estado, hemos encontrado incluso que entre los equipos que acompañan al ministerio debe de hacerse la investigación también a lo interno. Y sobre, sobre estos puntos se está generando, valga la redundancia en la, la investigación adicional, el ministro de Gobernación, todos los um, contratos que está eh, impulsándose, se está haciendo acompañar, tanto por el Ministerio de Finanzas, en eh, la elaboración de las bases que sean idóneas que no sean dirigidas eh, precisamente para mostrar transparencia, y se está invitando a todas las eh, organizaciones de, ciudad, de sociedad civil que pueden observar el desarrollo de estos proyectos precisamente para transparentar los mismos. De hecho, tuvimos un ejercicio recién en el que el Congreso de la República, para poder resolver una crisis en, en una de las dependencias del Ministerio de Educación, que es el área de inmigración, dio una excepción para... Sin embargo, el ministro instruyó a esta sección de inmigración. Perdón, señor viceministro, ¿se, puede, se pueden sacar el micrófono, por favor, porque es muy difícil escuchar lo que está preguntando. Muchas gracias. Por favor, sigue. Muy bien. Perdón. Gracias. El, el ministro instruyó que algunos de los uh, que algunos de los eventos, que incluso alguna excepción en la ley nos permitía no hacerlos públicos, él instruyó que todos estos se subieran a la página pública del Ministerio de Gobernación, precisamente para ser observados y auditados por, por la sociedad. Esos son algunos de los ejercicios que desde el Ministerio de Gobernación se están impulsando, para mostrar transparencia y para eh, perseguir la, la corrupción que todavía está instalada en algunas de las dependencias del Estado. Gracias. Muchísimas gracias, señor viceministro, uh, por su pregunta. Uh, embajador, usted tiene algunas... Bueno, Idea sobre eso. Bueno, eh, primero que todo uh, quiero felicitar al, al gobierno de Guatemala, especialmente al Ministerio Público, al Ministerio de Gobernación, por el trabajo excelente que están haciendo. Ellos han demostrado que cuando se quiere, se puede. Y los logros que se han hecho en los últimos 12 a 18 meses son verdaderamente impresionantes. Eh, el hecho mismo de que el ministro haya, haya pedido eh, la transparencia donde, posible, donde antes no la existía, eso es algo bastante positivo. La sociedad civil tiene que tener el acceso a lo que el gobierno está haciendo, porque son los ciudadanos los que pagan por el gobierno y tienen todo el derecho de hacerlo. No, es, no sé si cuál habrá sido la, la pregunta. No tengo más que comentarios. Sí, es un comentario sobre lo que lo que. Ah no, es, ese, ese es fabuloso. Uh, éxitos que tenían los guatemaltecos. Sí, y, y nosotros verdaderamente nos sentimos eh, honrados y, y, y, y de, de ser socios de los esfuerzos que está haciendo el gobierno de Guatemala. Eh, hemos estado sumamente impresionados no solamente por los esfuerzos, pero el, el hecho de que el pueblo de Guatemala haya salido a las calles a pedir a pedir una rendición de cuentas y a pedir que todo que, que la corrupción termine eso es algo que no existía yo lo conozco a guatemala un poco bien por haber vivido ahí una buena parte de mi vida los primeros 18 años de mi vida entonces lo que estamos viendo ahora era algo impensable hace hace hace muy poco tiempo me, me parece es un buen ejemplo del poder del pueblo en, en los casos de, de corrupción en lo que lo que puede hacer el pueblo en, en, es, en esa lucha contra la corrupción. ¿no? Efectivamente. Sí. Muchísimas gracias, embarrón. Y Guatemala, ¿ustedes tienen otra pregunta para nosotros? Oh. Eh, a ver, gracias. Uh, ahora pedimos a la doctora Helen Mack de la Fundación Mirna Mack que va a compartir con nosotros. Eh, muy buenas tardes, embajador Arriaga. Gusto de, de saludarlo, aunque sea por esta vía. Mucho gusto. Pues yo solo quería hacer el comentario: como en estos esfuerzos de lucha contra la corrupción y lucha contra la impunidad, eh, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha sido muy apoyador, comenzando desde que sí les interesó conocer mucho el fenómeno de las redes lícitas e ilícitas desde el momento en que empezamos a proponer la iniciativa de la CICIACS que después fue la CICI y como bien dijo el embajador Arriaga, eh, lo somos los ciudadanos quienes estamos viviendo en carne propia y podemos conocer exactamente cómo funcionan estas redes que en, en, esta, en esta corrupción desmedida que hay llega a afectar eh, no solamente el estado de derecho en cuanto que las instituciones se van debilitando sino que también afecta, por ejemplo, en todo lo que ha sido el desarrollo económico y social de Guatemala en el caso concreto. El caso de la cooptación del Estado creo que ejemplifica mucho todos los intentos que desde Sociedad Civil estuvimos haciendo para que se pudiera entender desde la perspectiva más uh, sociológica el fenómeno de estas redes lícitas e ilícitas, que no pueden operar si no es también con la anuencia del Estado. Y en ese sentido, el apoyo que ha tenido la, la embajada a esta lucha contra la impunidad y la corrupción ha sido determinante porque como ciudadanos a veces no podemos luchar contra un poder tan fuerte como político, porque se supone que tenemos el poder político, los ciudadanos, pero que en la realidad no se puede concretar. Entonces, desde esa perspectiva, el apoyo ha sido muy importante. Entonces, la pregunta sería, y que creo que ya todo el mundo la hace y nos lo han reiterado, pero creo que es importante eh, volverlo a, a, a preguntar, es que si esta lucha contra la corrupción y la impunidad, impunidad va a continuar. Eh, sobre todo que el año entrante, por lo menos en el caso de Guatemala, sí se avisora eh, decisiones importantes, especialmente todo lo que tiene que ver en el sector justicia, Corte Suprema de Justicia, que se van a conocer muchos antejuicios que durante más de un año han sido detenidos y que no se agilizan. Y entonces eh, ahí es donde se requiere pues, ese apoyo político que nosotros como ciudadanos no lo vemos como interferencia, okay. ya que ustedes en su apoyo de cooperación económica también pues tienen el derecho de fiscalizar cómo se está invirtiendo los fondos de los ciudadanos norteamericanos. Muchísimas gracias, gracias doctora por su pregunta. Eh, como bien entendido es cómo, cómo vamos a, a seguir con nuestra lucha contra la corrupción. Bueno, hay, hay que recordarnos que estos son programas que han sido aprobados por el Congreso, donde nuestro gobierno se ha comprometido a llevar a cabo este tipo de programas. Entonces, nosotros tenemos toda la expectativa de seguir continuando y apoyando a los esfuerzos que el gobierno de Guatemala y que la sociedad, sociedad civil de Guatemala va a seguir llevando en el próximo año. Muchísimas gracias. Y ahora vamos a otro lugar uh, con nuestro grupo de American Spaces en San Pedro Sula, Honduras. Ustedes tienen uh, algunas preguntas para nosotros. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, soy Kelsey David, el oh, coordinador de asuntos culturales y también trabajando en el American Space. En este momento, estamos un grupo de personas aquí, miembros de organizaciones distintivas de Honduras, al igual que en esta tarde nos acompaña el comisionado municipal de, tra de Transparencia de la ciudad de San Pedro Sula, el señor Benito Zelaya, quien me gustaría que fuese la primera persona para dirigir nuestra pregunta hacia ustedes. Okay. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación y por el apoyo que están prestando a mi país y sobre todo también a la ciudad de San Pedro Sula, en la cual estamos residiendo, que hasta hace poco, como ustedes bien saben, era catalogada como una de las ciudades más violentas del mundo. Hoy, afortunadamente, gracias a los programas que se han llevado a cabo se ha logrado reducir ese índice de violencia. Una de las preguntas que tenía, venía enfocado y ya la contestaron, era sobre la continuidad del apoyo que vamos a continuar teniendo, ahora con el cambio de gobierno, la nueva administración del señor presidente Donald Trump. La siguiente pregunta entonces la vamos a hacer en, en, en cuanto a que eh, aquí en San Pedro Sula, sobre todo, que es una ciudad industrial, no es una ciudad política como es Tegucigalpa, eh, nosotros nos encontramos como un poco aislados de las decisiones de todos los programas, proyectos y políticas que se están llevando a nivel de Honduras. Eh, y Necesitamos un apoyo en ese sentido. La Municipalidad de San Pedro Sula lleva a un plan local de convivencia y seguridad ciudadana que cuenta con el apoyo del PNUD y de USAID también. Eh, pero yo he notado que hay alguna descoordinación en los programas que llevan ustedes, en los esfuerzos que están haciendo también con las ONGs. Necesitamos saber cómo podemos hacer, eh, coordinar los esfuerzos que se están haciendo en este sentido, con el apoyo de la comunidad internacional, con los cooperantes, con las ONGs, con las políticas públicas locales, con la sociedad civil, eh, eh, coordinar los esfuerzos y hacer un liderazgo común de forma de que podamos nosotros enfocar nuestros esfuerzos eh, que se están haciendo en diferentes áreas, ¿verdad? En áreas de educación, de prevención, de capacitación, de promover el deporte, todo esto con el fin de disminuir la violencia, disminuir los índices de violencia y disminuir los índices de corrección. La pregunta es, ¿cómo nos pueden ustedes ayudar en ese aspecto? Gracias. Muchísimas gracias. Y vamos uh, con la eh, primera pregunta, muy importante. ¿Cómo vamos a seguir? con nuestros programas eh, cuando tenemos un cambio de gobierno aquí en los Estados Unidos. Bueno, esa, esa es la pregunta que todo el mundo nos ¿Sí? hace. Eh, bueno, yo creo que hay, que hay que darle oportunidad a la nueva administración de decirnos cuáles son sus políticas. Eh, lo que sí puedo decir sin, sin ningún problema es que el programa de apoyo a Centroamérica es un programa que recibió apoyo bipartidista en el Congreso. No tenemos ninguna indicación de que eso haya cambiado. Entonces uh, pienso que vamos a seguir adelante. Obviamente la última palabra la va a tener el, la administración, pero no tenemos ninguna indicación de que esto no sea una, una eh, no siga siendo prioridad. Sí. Es, sigue siendo. Y sí es eh, también es. ¿Verdad? Es un hecho que nuestro Congreso ha apoyado nuestros programas, los dos partidos así dentro del de Congreso, es. entonces es un buen signo para el futuro. Así es, así es. Ahora, la, pregunta, la segunda pregunta, sí. pienso yo que es una pregunta que nosotros mismos nos hacemos constantemente, nosotros los que trabajamos en los programas de asistencia. La coordinación es absolutamente esencial. Y, y eso es algo que nosotros tenemos que estar siempre pensando, Egeña, porque muchas veces nos, nos involucramos tanto en nuestras propias actividades que no le ponemos atención a otras. Eh, yo lo que lo sugerir, le, le sugeriría es que ustedes se pongan en contacto con nuestra embajada. En nuestra embajada tenemos un, un equipo de varias agencias donde nos reunimos para trabajar y abordar este tema. Porque aunque seamos en una, de un mismo gobierno, muchas veces nos encontramos en que a veces, lo que está haciendo una persona no lo sabe la otra. Entonces tenemos tenemos programas donde nosotros nos sentamos a conversar y a, y a, y a intercambiar uh, información. Yo le sugiero que eh, se comunique con nuestra embajada. Me imagino que habrán funcionarios, eh, colegas nuestros ahí en ese en, en, en San Pedro Sula aquí, con quien ustedes puede hablar. Muchísimas gracias. Y uh, Honduras, hay otra pregunta de ustedes. Sí. Ah, tenemos ahora un joven del programa de Access quien va a hacer una pregunta. Okay. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Mi nombre es José Hernández, soy del programa de Access. Okay. Mi pregunta es: ¿Cuál es la labor que hace Massi para combatir la corrupción en Honduras? ¿Cuál es la labor que hace Maxi para combatir la corrupción? Ah, pues bueno, sí, eh, eh, sí. yo pienso sí, que eh, bueno, esa pregunta la puede contestar sí. mucho mejor Maxi. Pero basado en lo que nosotros sabemos de instituciones sí. como esas, hay que darle un poco de tiempo para que se organizan. Porque estamos hablando de organizar una estructura desde cero. Entonces, eh, sabemos que, que se están haciendo esfuerzos bastante grandes y hay que darles la oportunidad para que se organicen y lancen sus casos. Hasta el momento lo que nosotros hemos escuchado es que eh, eh, Maxi se ha pronunciado eh, de una forma contundente en algunos casos. Solamente hace falta darles eh, la oportunidad de que, de que lleven su trabajo. Nosotros la apoyamos plenamente. Sí. Muchas gracias. Y también es muy importante los grupos internacionales como la OEA participen es. en esas uh, luchas contra la corrupción ¿no? así es así es muchas gracias y ahora uh, vamos a tomar algunas preguntas de nuestro público en línea o de los participantes que ha, ha enviado preguntas por Twitter usando la etiqueta o hashtag Unidos contra la corrupción primero uh, primera pregunta de, de la línea un participante en la línea pregunta Sabemos que hay corrupción en todo el mundo, incluso en los Estados Unidos de América. Sin embargo, en los países latinoamericanos es un descaro total. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos para reducir ese nivel tan alto de corrupción? Yo creo que todos somos, uh, estamos bastante frustrados por la corrupción y, efectivamente, nosotros tenemos nuestros propios problemas. Eh, yo creo que organizarse, eh, trabajar con instituciones eh, no gubernamentales, eh, demandar transparencia, siempre utilizando métodos que estén dentro de la ley, por supuesto. Pero yo creo que es lo que yo les puedo recomendar. Hay, ya sepa usted que hay instituciones que están trabajando sobre el tema. Esta parece que fue la pregunta de dónde vino. Eh, no sé de dónde viene esa pregunta, ¿no? es, es en línea. Que, eh, que, sí. Que... Eh, bueno, eh, lo único que le puedo decir con mucha confianza es que hay muchas instituciones en todos los países que están dedicadas a, a, a trabajar el tema de la corrupción. Yo le instaría a nuestro amigo a buscarlas y a ver la forma en que él o ella pueda trabajar con ellas. Bueno, y otro tenemos un comentario de Miguel. Miguel Romero de El Salvador, él dice que fui víctima de corrupción y renuncié a mi trabajo en la Asamblea Le Legislativa de El Salvador para no seguir siendo parte de malas prácticas. El Salvador necesita un cambio drástico en las leyes y necesita generar más confianza en la población para que podemos, podamos defendernos de los abusos de poder y de corrupción. ¿Cuál es su opinión sobre esta situación? Situación. Bueno, eh, mi Bueno, mi primer comentario, primero que todo, es felicitarlo por haber tenido las agallas de dejar el puesto porque no quería ser parte de eso. Pero por otro lado, eh, por lo que yo sé, el, el, el fiscal general de la República de El Salvador es una persona que está muy comprometida con luchar contra la corrupción. Y nosotros tenemos, tenemos la esperanza y el deseo de apoyarle y, de y, y, y, y ayudarle a él en, en sus esfuerzos. Es un problema serio, pero es un problema serio que es en, to en todos los países. Muchísimas gracias. Yeah. Y ahora uh, una pregunta de nuestro grupo de participantes en, en uh, México. Uh, Ustedes uh, pueden compartir buenas prácticas sobre cómo la soci sociedad civil ha impulsado a que el gobierno sea más transparente. Así es, y puedo utilizar un ejemplo que viene de México. En México hay una institución que se dedica a poner eh, kioscos en, en las fiscalías. Estos kioscos están dedicados para enseñarle a los ciudadanos cuáles son sus derechos para indicarles cuáles son los documentos que tiene que llenar y para y darle un seguimiento a las quejas que se presentan en las fiscalías. Es un trabajo muy importante en la que participan no solamente las ONGs, pero participa la misma fiscalía. Entonces, es un esfuerzo en conjunto y eso es lo que, lo que, lo que está funcionando muy bien. Ese es uno de los casos que, que, conozco, que conozco bien y que ha tenido buenos resultados. Muchas gracias. Y ahora vamos con nuestro grupo en Guatemala. Gracias por sus preguntas. Todos han sido muy buenos. En consideración al tiempo de la charla y las, los demás participantes, participantes, queremos pedirles que sus preguntas sean más breves, por favor. Gracias nuevamente. Y ahora Gracias. a Guatemala. Gracias. Estamos ahora con la licenciada Sara Sandoval Guerra, la jefe de Fiscalía contra el Lavado de Dinero y Extinción de Dominio en el Ministerio Público. Gracias. Buenas tardes. Muy buenas. Quiero contarles que en la Fiscalía contra el lavado de dinero nuestra investigación va dirigida a eh, personas particulares y también a funcionarios públicos que eh, eh, a sus cuentas personales eh, dirigen dinero del Estado por medio del sistema bancario. También nosotros en la Fiscalía contra el lavado de dinero hacemos incautaciones de dinero. Este año hemos incautado aproximadamente 7 millones de dólares. En cuanto a la unidad de extinción de dominio, eh, la función principal es desapoderar al crimen organizado y a las organizaciones criminales del dinero y de los bienes que han adquirido fruto, eh, de esas eh, actividades criminales. Este año, en la unidad de extinción de dominio, se, ha, se han extinguido nueve millones de dólares. Esta cantidad se distribuye entre las instituciones que luchamos en contra de la corrupción, como son el Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación y el Organismo Judicial. Eh, en esta ocasión quiero agradecer a INL que nos ha dado una valiosa colaboración en el tema de extinción de dominio. Y quisiera eh, preguntarles a ustedes también igual y solicitarles que dentro de sus posibilidades, tanto la embajada de Estados Unidos como el programa INL siga colaborando en la investigación que realizamos. Gracias. Muchísimas gracias por su pregunta. Y... Bueno, primero sobre... que todo, licenciada, quiero felicitarla sí. por el trabajo y por sus éxitos. Y por el, el, su, su pregunta es muy buena, y, y efectivamente nosotros tenemos todo el deseo y la disponibilidad de seguir trabajando con ustedes, aunque la, una respuesta más específica se la darán en nuestra embajada. Sí, muchas gracias. Y hay algunos, uh, pienso, sobre el tema del lavado de dinero y cómo es la importancia de, de luchar contra la lavado la de dinero cómo es un parte de, de nuestra lucha contra la corrupción bueno eh, es que eh, es un eslabón fundamental sí. para luchar contra el crimen si es que quitar eh, los, los, las ganancias que han tenido legítimamente es eso les pega Sí. bastante fuerte. Sí. Entonces tiene que ser un, una, una forma fundamental y también desmantelar los mecanismos que ellos han establecido para lavar el dinero. Y en ese sentido se está trabajando sobre ese tema en todo el hemisferio. Muchísimas gracias. Uh, y ahora en Guatemala hay otra pregunta para nosotros. Ahora tenemos el señor Juan Francisco Solorzano Fopa, el superintendente de Administración Tributaria en la SAT. Buenas tardes. Muy buenas. Tarde. Eh, primero que quería preguntar, hacer una pregunta combinada. Uno, eh, hay algunos sectores acá en el país que manifiestan que el combate contra la corrupción afecta a la economía del país, eh, qué opinión le merece eso y dos, cómo creen ustedes que se puede beneficiar el país económicamente hablando de esta lucha contra la corrupción que se ha iniciado en distintas instituciones de, de Guatemala. Gracias. Gracias. Muy buenas preguntas sobre los lazos entre sí. la corrupción y bueno, la económica. Yo creo que, que la lógica de lo que proponen esa idea está un poco torcida. Yo no le veo ninguna relación entre la lucha contra la corrupción y afectar negativamente el crecimiento económico. Al contrario, cuando no hay corrupción hay más confianza, cuando hay más confianza hay más inversión. Tan sencillo como eso. Muchísimas gracias. Y ahora, ahora escuchemos nuevamente al grupo de San Pedro Sula en Honduras. Ustedes tienen otra pregunta para nosotros. Tres preguntas, pero vamos a comenzar con la primera. Y este de un grupo de un, uno de los jóvenes del programa de ACCESS. Buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos del Cid, Soy partidario del programa de ACCESS. Mi pregunta es, ¿cuál puede ser la opción para luchar contra la corrupción y cómo lo harán o qué estrategia usarán? Si se puede repetir la pregunta, por favor. Okay. ¿Cuál puede ser la opción para luchar contra la corrupción y cómo lo harán o qué estrategia usarán? Ah, ok, muy bien. Bueno, eh, esa es una pregunta que tiene que... Eh, que tiene que contestarse dentro del contexto de cada país, porque las problemáticas son distintas entre diferentes países. Entonces, es fundamental hacer un análisis de dónde está la corrupción. Para eso yo les, les, les digo, como lo, como lo había mencionado, que existen estudios específicos para cada país que se han hecho sobre, la, sobre si han o no cumplido con los compromisos que tienen en, en las convenciones contra la corrupción. Ese es un buen punto de partida. Ahora, muchos gobiernos no publican eso, pero consideramos que es un derecho de los ciudadanos saber qué es lo que funciona y no funciona dentro de los gobiernos. Nuestro gobierno publica en el internet los resultados que, que se han hecho de esos estudios sobre nuestro país. Entonces, nosotros siempre que vamos a, estas, a estos foros multilaterales, instamos a todos los países a que publiquen esos uh, reportes y ese es un buen punto de partida. Otro, el otro punto de partida, que sí que existen organizaciones ONGs, sé que hay un capítulo de transparencia internacional en, en, en Honduras y ellos deben tener un análisis eh, bastante claro. Ahora, cómo proceder ahí más adelante es algo que tiene que ser en función de que, que se haga un análisis de cuáles sean las prioridades dentro de este contexto de la, de la corrupción. Muchas gracias. Muchas gracias. Y... Otra pre pregunta de Honduras por Hola, buen día. Mi nombre es el Resinos. Eh, saludos a todos en general, a los que están siendo parte de esta conferencia. Sure Buenas. Eh, bueno. Eh... Yo soy el creador de una pequeña ONG que usamos el deporte como una herramienta para prevenirles a los jóvenes la violencia. Pero mi pregunta actual sería para ustedes, ¿cómo ustedes pueden intervenir en nuestro país Honduras para mejorar la educación de nuestro país? Ya que nuestro país va a dejar de ser un país violento cuando la educación mejore. Entonces, ¿de qué manera ustedes pueden ayudarnos para tener una mejor educación en nuestro país para la sociedad civil? Porque aquí se educa mejor a la persona que tiene plata, pero la persona que no tiene dinero tiene una educación pobre. Entonces, queremos ver la manera de cómo ustedes pueden colaborarnos a nosotros para actualizar la malla curricular de nuestro país. Muy buena pregunta sobre la, la importancia de educación en nuestra lucha. Sí, bueno, eh, para mí es impresionante que un joven sí. esté preocupado por ese tema. Y eso es algo muy positivo. Bueno, no conozco, no conozco cuál es la problemática específica de Honduras en el tema de educación. Pero yo lo que sugeriría es que conversar con nuestros representantes en, en, en Honduras. Sabemos que la AID tiene programas. No sé qué es lo que estén haciendo ellos en educación. Pero yo les sugeriría que un acercamiento a nuestra embajada y que comparta usted sus, sus, sus, sus inquietudes y preocupaciones. A ver, eh, no, no le podría decir qué es lo que le van a contestar, pero sí sabemos que sí entendemos claramente que la educación es una piedra angular para el desarrollo económico y es un tema que hay que, hay que abordar. Muchísimas gracias. Uh, gracias, Honduras. Gracias. Y ahora tenemos más uh, preguntas de nuestros participantes en línea. Primero es... Una pregunta del American Corner en la Universidad Nacional de Asunción, en Paraguay. Les saludamos desde la Unidad Operativa de contrat Contrataciones de la Universidad Nacional de Asunción. ¿Cuál es el procedimiento más adecuado para garantizar protección a los delatores? Bueno, eh, es, todo depende de cuáles sean las, las leyes del país. Este es un tema que es muy, muy importante, donde es necesario pro, proteger a las personas que lo que le llamamos en Estados Unidos whistleblowers, pero no, sí. no me había dado, dado cuenta de la, de la, de la traducción. Sí. No le podría dar una respuesta específica más que asegurarle que este es uno de los temas. Que nos preocupa y que buscamos siempre ver la forma de abordar en los programas de, de, de, de apoyo que tenemos para varios países. Gracias. Y la, la próxima es una pregunta eh, por la red de Twitter: una pregunta de Daniela Sepúlveda. ¿Cómo ap aprovechar la ley anticorrupción para impulsar cambios estructurales en México si no hay voluntad política? Bueno, eh, no podría hacer comentarios sobre la voluntad política porque yo le voy a ser sincero. Nosotros trabajamos muy bien con el gobierno de México y, y tenemos, eh, especialmente en, en temas de, de corrupción desde el punto de vista internacional, tenemos una muy buena relación con ellos en el trabajo que hacemos a nivel, a, a nivel mundial. Eh, bueno, no, no, no le podría contestar de una forma porque no conozco cuáles son los, los elementos uh, de, de la ley de, de de la ley de México. Sí, gracias. Pero es verdad que la voluntad política la, de cada país es sumamente importante. Importante. Porque sin eso no, hay, no hay una manera para seguir con la, contra la corrupción. ¿no? Así sí. es. Muchas gracias. Y ahora uh, vamos a tomar una última pregunta de cada uno de nuestros grupos. Primero uh, vamos con Guatemala. Ustedes tienen alguna pregunta para nosotros. Claro que sí. Tenemos la licenciada Carmen Aida Ibarra del Movimiento Pro Justicia. Muy buenas tardes a todos buenas. los que estamos acá y los que están allá. Pues uh, más que hacer alguna pregunta, uh, lo que yo quisiera es dejar sobre la mesa una inquietud. Y es en relación a las experiencias más recientes que hemos tenido en Guatemala eh, y que nos ponen en evidencia lo siguiente. Eh, a lo largo de quizá 20 años hemos ido mejorando en materia de estructuras institucionales, en materia de legislación. Pero es solo ahora que eh, la, movil, la, la población o algunos segmentos de la población se modificaron. Y fue posible el arribo de ciertas, estru, de ciertas uh, autoridades a las estructuras de, de poder en el estado. En la fiscalía, en, en el Congreso de la República, incluso, eh, podemos ver algunos cambios. Y por supuesto, con el apoyo de la cooperación internacional. Pero estos cambios no se ven consolidados. Pareciera que sí seguimos caminando sobre espacios uh, frágiles e inciertos en materia de lucha contra la corrupción. Y se puede percibir que eh, a pesar de todos los esfuerzos y de esos avances que hemos tenido, los avances siguen siendo muy grandes. Eh, los obstáculos siguen siendo muy grandes y esto se puede caer en cualquier momento en la medida que no está consolidado. Así que todavía tenemos que ver hacia adentro, hacia nosotros, porque quizá el problema, más allá de estar en autoridades y estar en las leyes, está en la misma sociedad. Porque finalmente quienes llegan a los puestos son uh, vecinos nuestros, vienen de nuestras propias comunidades, y son los que están en este momento fomentando y dándole un soporte a, a los corruptos, a la corrupción y son los que de alguna manera también eh, son las mismas personas con las que interactuamos todo el tiempo que están permitiendo eh, que haya no solamente crimen transnacional sino corrupción transnacional y que estemos como eh, con muchas dificultades para consolidar esta lucha y esto va más allá de las leyes o de las o de las autoridades mismas si lo está más bien en raíz es un problema enraizado y se necesita que haya en todo caso un cambio también a nivel personal y a nivel de la sociedad para que esto pueda consolidarse ese, ese, ese es el comentario que quería hacer gracias bueno gracias por sus uh, uh, sus palabras sobre la importancia de, de fijar los progresos sí, sí. que hay no Así es, así es, ¿no? y, y estoy totalmente de acuerdo con ella que queda, como dice el dicho, mucha tela que cortar en sí. Guatemala, pero lo que se ha logrado en los últimos 18 meses ha sido verdaderamente impresionante y hay que seguir con la lucha. Sí, muchas gracias. Y ahora la última pregunta de Honduras, por favor. Bien, ya para terminar, eh, vamos a tener la última pregunta breve de el señor Comisionado de Transparencia de una de las regiones aquí en nuestro departamento, el señor Ramón Cruz. Okay. Venga, muy buenas tardes a los Hola. presentes ahí, desde aquí de San Pedro Sula, verdad, Honduras. Eh, mi pregunta va basado a lo que es la transparencia y la impunidad. ¿Con qué contará el apoyo de Estados Unidos, eh, para el gobierno de aquí de Honduras sobre lo que es la corrupción y la impunidad, ya que se lleva en los gobiernos locales como el gobierno central. Muchísimas gracias. Yeah. Eh, muy bien, muchas gracias por su pregunta. Estamos, como le había mencionado, apoyando eh, tanto el trabajo que está haciendo Maxi así como el trabajo que está haciendo el, el fiscal general de la República. Este es un tema importantísimo para nosotros. Tenemos muy buenas relaciones y sabemos. Que él está comprometido en abordar el tema de corrupción, que es un tema muy grande, no solamente en Honduras, pero en muchos países. Muchas gracias. Y ahora tenemos una última pregunta de Boca González de Twitter. ¿Qué papel juega el combate a la corrupción un poder judicial sólido y un acceso a la información? Bueno. Eh, yo creo que la transparencia es uno de los elementos más importantes en, el, en la lucha de la contra la corrupción, especialmente en lo que se ve en el sistema judicial. Por ejemplo, hay instituciones que se dedican a hacer análisis de los, uh, de los veredictos que dan jueces y hacer un análisis eh, bastante amplio para saber si detectan, eh, de detectan decisiones eh, que parecen sospechosas, también trabajar con instituciones, eh, trabajar con leyes. Todo depende de la, de la, de la voluntad del, de los gobiernos de recibir esta, esta asistencia. Entonces, eh, desde ese punto de vista, yo creo que hay formas de hacerlo. Todo depende de las condiciones de cada país. Sí, Muchas gracias. Uh, muy muy bien. bien. Casi se nos ha terminado el tiempo. Señor embajador, ¿le gustaría compartir algunas palabras uh, de despedida, por favor? Bueno, solamente que, que me complace muchísimo ver el interés en, en todos estos países en la lucha contra la corrupción. Eso es algo fundamental. Si la sociedad civil sigue interesada y está dispuesta a hacer su parte, yo creo que podrá lleg llegar muy lejos. Y sepan que eh, el, el gobierno y el pueblo de Estados Unidos les apoya en, es, en, en esta lucha. Muy, muy gracias. Muchas gracias. Eh, Estupendo. Para terminar, me gustaría agradecer al eh, vicesecretario adjunto, el embajador Ariaga que a, haya compartido sus conocimientos hoy con nosotros. Un gran reconocimiento también a las excelentes preguntas de los grupos embajada, de, en las embajadas de Estados Unidos la ciudad de Guatemala, en el American Spaces en San Pedro Sula, Honduras, y a los demás participantes en la ciudad de Panamá, Ciudad de México y Managua. Y un gran agradecimiento a todos ustedes que vieron nuestro programa y hicieron muy buenas preguntas. Ustedes que, te que tengan un buen día. Muchas gracias.